Hola, soy Noelia y hoy voy a responder la pregunta ¿Qué haces en tu tiempo libre? O en español río platense ¿Qué haces en tu tiempo libre? En mi tiempo libre eh, me gusta mucho ver series eh, generalmente las veo en Netflix o en YouTube eh, también me gusta leer y como en argentina me gusta tomar mates sola o con amigos o la familia eh, también me gusta mucho salir a caminar eh, salir a pasear recorrer lugares y viajar cuando puedo trato de hacer un viaje para conocer lugares nuevos y cuando estoy en mi casa también me gusta mucho cocinar así que cuando me voy de viaje trato de traer eh, recetas de comidas típicas de distintos lugares del mundo para poder eh, hacerlas en mi casa y sentirme eh, como que estoy viajando aunque esté en casa. Bueno, eso es lo que me gusta hacer a mí en mi tiempo libre. ¿Qué te gusta hacer a ti en tu tiempo libre? O en español rioplatense diríamos, ¿qué te gusta hacer a vos en tu tiempo libre? Espero tus comentarios, nos vemos la próxima, chao